Suavemente me concentro en el centro de la frente. A medida que me concentro, siento mi propia energía, esa luz que han llamado alma o conciencia. Absorbo esa energía sutil y me siento totalmente en paz. Todos los pensamientos se silencian y el único pensamiento que está en mi mente es Soy paz pura y eterna.